Muy bien. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, el infomercial sobre un cepillo. Esto es un infomercial sobre un cepillo. ¿Listos jugadores? ¡Tiempo! ¡Ay! Estoy tan cansada de que mi pelo se enrede con estos nudos. Es que nunca lo puedo peinar. Estoy harto de cepillarme y que no salga más cabello de peinarme la barba en las mañanas y que no alinee. ¿Alguna vez les ha pasado esto? No se preocupen que la solución está aquí con el nuevo Sepiflex 2000. Sepiflex ah, ah, Perfecto. Está fabricado con los más finos materiales. Traído de Chiapas, de pelo de indígena. Vamos a probarlo con ella. ¿Se acuerdan cómo tenía la cabeza llena de nudos? Ya. Pueden observarlo lo bien que le queda. Le queda brilloso y oliendo a azúcar. Eso es una delicia. En los próximos 15 minutos, si nos va a ganar 1,800, me cepillo con semiflex, les vamos a enviar cuántos cepillos? ¿Cuántos? Dígame cuántos, 5.800 cepillos gratis. No, no puede ser. 5.800, estás jugando. Llegamos un poco más. Ok, solo porque tú lo dijiste. 3.558.000 cepillos. Llame ahora. Y si llama en este momento, ¿qué más le vamos a enviar? Además de los 3 millones y lo que dije antes de cepillos, le vamos a regalar <risa> una niña indígena. <risa> que les vas a labores del hogar para chupárselos. <risa> no olviden marcarnos. ¿Cuántos minutos tenemos? Vamos a leer, la vemos habíamos dado 15 minutos. Vamos a darles 15 años. Para que ellos tengan tiempo de. ¡15 años! <risa> <risa> <¿S -6 risa> años. ¡Vale, tres millones de cepillo! No volveré a tener nudo en mi cabello. Zepiflex, ojalá existiera. Vamos a llamar ahora al equipo de... ¡Venga, Flan, siglo XXI! Flan, siglo XXI, por favor. Eh, Jay sigue siendo comodín. Y vamos a... Vamos a ver el infomercial improvisado de un enema. De un enema. Están... Eh, primero quiero preguntar a los jugadores si saben lo que es un enema, ¿verdad? Perfecto. ¡Listos! ¡Tiempo! Vale. A veces lo único que siento es que estoy llena de basura. No puedo, no puedo ni siquiera pensar, no puedo hacer mucho. Me, me pesa la cadera. Mi andar es, es pesado, sí. No, no, no No sé qué hacer ¿Creen que alguien podría ayudarme? ¡Soy yo! ¡Soy el lado del enema! ¡Haba <risa> del enema! ¡Haba del enema! Y estamos para complacerte en todo, todo lo que quieras Pero ah. díganme, ¿qué tengo que hacer? Ja. por los aires y sentirte muy bien ah. esto solamente se logra si lo compras en los próximos 15 minutos ¡Me sentiré súper ligera! ¡Llamaré sí. ahora mismo! Sí, te voy a contar mi historia Sí Yo me siento sucia A veces siento que soy muy pesada Pero después llegó el enema a mí y empecé a limpiar y a limpiar y empecé a flotar. Y conocí, conocí a alguien que también traía su palito limpiador. Pruébela ahora en sus tres texturas: bastón y dorado para su gusto. Y si llama ahora, se lleva tres por cinco noventa y nueve. 5 minutos se lleva una piedra pomes y una fibra de aluminio ¡Wow! para tallar bien bien todo lo que está